La gastroenteritis es una infección intestinal que generalmente se acompaña de diarrea, calambres, náuseas, vómitos y fiebre. Es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo y tiene diversas causas. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años en el mundo. Sin embargo, son enfermedades que se pueden prevenir y se pueden tratar. Hoy hablaremos del importante rol que juegan los probióticos en la recuperación y prevención de estos cuadros. En la entrevista que les invito a ver a continuación. Y estamos en el programa junto al doctor Ernesto Bachelet. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa. Eh, gracias por eh, permitirnos entrar ahí a, su, a su casa, a su hogar. Así es. Bueno, un gusto Claudio estar nuevamente en tu programa. Y bueno, fundamentalmente para poder enseñarle, digamos, a la gente, al público en general, de algunas cosas interesantes, como son algunas patologías, digamos, que son bastante frecuentes en nuestro México Así que, gracias a ti nuevamente. Y hoy día más vamos a hablar justamente, como usted señala, de una enfermedad que es bastante frecuente, que yo creo que no hay uh -huh. ningún lleno, ninguna persona que no la haya tenido, eh, que es la gastroenteritis. Eh, quizás podríamos definir el cuadro... Para que no se preste confusión, porque hay muchos cuadros Exacto. ¿no del área de la gastroenterología que de repente tienen síntomas prestados con este. Uh -huh. Así es. Bueno, si uno es estricto en general, Claudio, para poder definir una gastroenteritis es una inflamación de lo que es el estómago y el intestino. Eso en realidad es como, como definición. Para mucha gente, a veces es sinónimo como de síndrome de diarreico agudo o diarrea aguda. La, mucha gente la llama colitis solamente, una colitis aguda pero no es lo mismo por ejemplo que una gastritis aguda porque tiene obviamente síntomas diferentes y ahí uno puede entrar dentro de las causas Digamos, las causas más frecuentes son, eh, habitualmente son infecciosas, pero también existe por algunos tóxicos, algunos productos químicos, incluso también por algunos fármacos. Pero eso en estricto rigor, en eso consiste, digamos, la gastroenteritis y que obviamente tiene algunos síntomas importantes. Y por eso les decía que muchas veces la gente lo asocia con la diarrea, porque yo creo que fundamentalmente la, el, el síntoma o signo más importante que tiene, digamos, esta enfermedad es la diarrea. Pero no es la única, sino que también aparecen dolor abdominal, distensión, náuseas, vómitos, incluso también, como habitualmente suele ser infecciosa, también puede aparecer fiebre, dolor de cabeza, malestar general, así como también lo vemos en un estado gripal así que es algo muy frecuente muchas veces por el origen de esto que habitualmente puede ser eh, habitualmente suele ser más bien viral que, que, que bacteriana o de otro tipo de, de germen ¿okay? eso, eso, eso te iba a preguntar Ernesto de, sí. si uno, de todas las causas que tú has nombrado de, de, la, de la gastroenteritis uh -huh. la viral es por lejos la más frecuente sí, pero hay que, hay que tener en cuenta una cosa es decir hay mucha diferencia eh, entre las causas infecciosas. Vamos a meternos en la causa infecciosa. Exacto. Hay mucha sí. diferencia en lo que es el mundo desarrollado a lo que es el mundo subdesarrollado. Correcto. Porque, en definitiva, las tres grandes causas infecciosas son virales, bacterianas o por parásitos. Mm. En el mundo más desarrollado, eh, la causa más frecuente es la viral. Afortunadamente, Chile está, se acerca un poquito más a este mundo más desarrollado, por lo tanto, lo tanto digamos, en nuestro medio, la causa más frecuente es el de ser viral. Pero si uno, por ejemplo, se va a África, a algunos pa claro. a países asiáticos, eh, habitualmente las causas se invierten y pueden ser más bien por parásitos o bacterianas. Y eso tiene que ver, porque es una, una enfermedad que está muy relacionada a las condiciones sanitarias de cada país. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el acceso al agua potable. En Chile, en realidad, uno a veces no se da cuenta pero de cosas tan sencillas. Normalmente nuestra agua es potable, uno abre la llavecita y suele tener agua que normalmente es bebida, ¿eh? uno claro. agarra un vasito, se toma un vaso de agua y habitualmente no tenemos ningún problema. Pero hay sí. países de África, por ejemplo, donde hay una llave que se encuentra en solamente una esquina en un barrio, donde la gente tiene que ir con un baldecito a buscar el agua, entonces esas medidas hacen que obviamente en ciertos países tenga una frecuencia obviamente mucho mayor. ¿Eh? Y hay que pensar, fíjate que es una patología tan frecuente Que hay más de, se estima más de mil millones de casos al año en todo el planeta O sea, es una enfermedad tremendamente frecuente Por supuesto que es más frecuente en estos países, digamos, del tercer mundo que yo te contaba ¿eh? Pero eh, en concreto, nuestra causa más frecuente sigue siendo la viral la viral hay mucho, ahora, y hay mucho ritmo, ¿eh? en ahora claramente cuando cuando hablamos en, el, en, en, en medicina hablamos de enfermedades o patologías y hablamos de las personas del huésped que tiene esa patología y claramente eh, esa enfermedad que, que está tan bien descrita doctor hoy día uh -huh. eh, puede ser un cuadro leve en algunas personas pero puede llegar a ser un cuadro muy severas en otra exacto podríamos conversar un poquito de sí. eso eso es muy importante por, claro, porque si la verdad cuando uno ve la enfermedad en sí la enfermedad habitualmente potencialmente como enfermedad no suele ser mortal ¿sí? claro. son enfermedades incluso a veces que sin tratamiento específico, salvo algunas cosas suele ser lo que nosotros llamamos medicina autolimitada, es decir, eh, se van a sanar solitas. Exacto. Y ahí va, digamos, te voy a dar la respuesta a lo que tú me preguntabas, hay eh, eh, personas que son de mayor riesgo sí. y esas personas están en la primera infancia, es decir, habitualmente los menores de 5 años y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque una, es una población más lábil y lo mismo pasa con ciertos grupos, ciertos grupos de repente que están más hacinados, gente que es inmunodeprimida. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que si la enfermedad es cierto que no, no tiene ese potencial maligno per se, sí muere mucha gente por los efectos de la enfermedad. Es decir, normalmente tiene que ver con la deshidratación. Es decir un bebé, un niño pequeño o un anciano se deshidrata rápidamente y puede desencadenar una serie de, de elementos que lo pueden llevar, obviamente, a una muerte rápida. Y de ahí, obviamente, lo importante es atacarlo, digamos, a tiempo. Y eso, esa, esa, esa cadena de deshidratación sería deshidratación, uh -huh. falla renal, falla exactamente, multisistémica. falla multisistémica y, obviamente, eso lleva más a veces, por ejemplo, los adultos mayores desencadenando sus patologías concomitantes pues los bebés son muy lábiles al todo el, lo, lo que es el tema, obviamente, de la deshidratación. Así que por eso que es importante, digamos, reconocerlo y poder disminuir justamente la sintomatología o acortar, eh, obviamente, todos estos mecanismos de la enfermedad. por eso Y, y por eso el énfasis que pongo en esto, doctor, uh -huh. eh, como llegamos a un público que es muy diverso, de distintas Exacto. edades, es importante que las personas que están en la casa tomen esto en consideración, que es distinto una gastroenteritis en una persona de 25, de 30, o de 35 años sin patología, al adulto mayor que está en la casa, ¿no es cierto?, mm. pa para no ser tan condescendientes, porque, porque como es una enfermedad que afecta a muchísimas, miles de personas, millones de personas en todo el mundo, Perfecto. podemos ser condescendientes con las enfermedades, pero en este caso, entendiendo el origen benigno, ...cuidado con los adultos mayores... ...y cuidado con los niños muy pequeños, menores de 5 claro, años... es importante sí, que la gente no tenga claro en la casa. Sí. Y por eso de ahí la importancia, por ejemplo... ...que en esta población... ...por así llamarlo, de mayor riesgo... ...es donde tenemos que fijarnos más... ...en cuáles van a ser las medidas... ...y aquí las medidas más básicas... ...la primera es la rehidratación... ...ya, todo el mundo ya ha conocido... ...obviamente el, el, el ideal es que podamos contar con estas sales de rehidratación en general, que nos permite no solamente eh, tomar o agarrar el agua que tiene eso, sino que las sales que son las que se pierden, que son lo que nosotros llamamos electrolitos. Y por eso es, que es importante poder no solamente beber agua o líquidos, sino que ojalá que también contengan estos electrolitos para poder obviamente evitar la deshidratación, especialmente en estos grandes grupos que son de, de mayor riesgo. Correcto. Doctor, quiero meter en, en ese mismo sentido, eh, quiero hablar del tema de los probióticos. Eh, eh, probióticos que hoy día permiten, ¿no es cierto? Justamente eh, apoyar o tratar o ser un coayudante en el tratamiento del cuadro de gastroenteritis. Y nos gustaría entender un poquito cuál es el beneficio, cómo actúa para que le expliquemos a la gente los probióticos en estos cuadros. Mira, qué buena la pregunta, Claudio, pero antes que eso, me voy a ir sí. a una cosa un poquito más básica, ya que estábamos hablando de todo este tema de la hidratación, que es un poco la prevención. Y la prevención, la verdad, que y por qué lo, lo voy a hacer énfasis, porque está tan de moda con este, en este tiempo, digamos, del, del COVID, sí. que es el tema del lavado de manos. ¿verdad? Muy importante. Porque, en definitiva, estos son gérmenes que eh, contaminan los alimentos... Los, los transmite, digamos, de persona a persona. Entonces, y eso es básico, digamos, el lavado de manos para poder evitar justamente las infecciones. Ahora, con tu pregunta, uno a veces se, se puede preguntar una cosa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, si yo digo que tengo una enfermedad que es infecciosa y además tengo la posibilidad de tratarlas con probióticos que en definitiva son bac? Entonces uno puede decirle quedar en el aire, bueno, ¿cómo es posible que yo trate una infección con otra? Lo que se sabe es que existe un grupo de bacterias que son buenas, es decir, un ejército de ellas que están para poder defendernos. Y obviamente estas tienen mecanismos de defensa bien especiales que nos, obviamente nos defienden de este otro grupo de bacterias que son agresivas para nosotros que son las que probablemente nos van a atacar, ya sea un virus, ya sea otra bacteria, ya sea, digamos, un parásito, lo que sea, pero nos pueden ayudar a detener un poco este grado de, de inflamación que existe en el intestino y que en definitiva es el que causa todos los síntomas. De ahí viene este concepto de uso, obviamente, de, la, de los probióticos. Los probióticos en, en cuadros de gastroenteritis. Ahora, quiero porque hablaba, hablábamos de, de la prevención. ¿No es cierto? Y Exacto. el énfasis que, que, que ponías en esto era en el lavado de manos. Más aún hoy día que ya hay, hay conciencia de que es importante. Así uh -huh. que yo creo que eso ha, sido, ha sido un ganar para, la, para toda la medicina de que la gente entendió que lavarse las manos es importante. Eh, la pregunta: ¿los probióticos podrían ser usados también eh, en forma, comillas, preventiva? Preventiva, claro que sí. Mira, dicho, a ver, dentro de los probióticos. Hay, siempre la, la línea o género más utilizado es el de los llamados lactobacilos, pero también existen otros que son las bifidobacterias, y de ahí algunos son los que tienen la, mejo, la mejor evidencia a nivel mundial. Te ¿eh? eh, eh, puedo dar, por ejemplo, hay algunos, de hecho, el, el, uno de los más usados, tanto en la prevención como en el tratamiento de la diarrea es un probiótico que en realidad eh, no es una bacteria, sino que más bien un, un hongo en general, que es el Saccharomyces bulardi. ¿ya? Ese es el nombre. Pero existen otros también que tienen una evidencia muy buena, que son del grupo, por ejemplo, los lactobacilos como son el lactobacillus GG, que se llama, lactobacillus acidófilo, está lactobacillus reutere, y también hay una bifidobacteria que tiene un nombre un nombre propio porque hay que saber que los, los digamos los probióticos tienen igual que no los seres humanos tienen un nombre digamos comercial tienen además el, un apellido eh, tienen un, una, una serie digamos que es como nuestra como nuestro root en general así que pero es eso fundamentalmente cómo lo, nosotros los los vamos haciendo conocidos en general ¿eh? entonces Sabiendo, sabiendo esto, existe este bifidobacteria que se llama BB-12. Entonces, si uno piensa, son como 4 o 5 los probióticos que tienen la mejor evidencia clínica. Ya. Y ellos tienen muy buena evidencia, tanto para el tratamiento de la, del cuadro agudo, como para la prevención. ¿ya? Y no solamente de las gastroenteritis infecciosas, sino que también por otras causas. Así que tienen muy buena evidencia clínica para el tratamiento de ellos. Hoy día, hoy día estos probióticos eh, con, estas, con estas virtudes, con estas ventajas están uh -huh. disponibles obviamente en el mercado farmacéutico, ¿no es cierto? Exacto, y se ven, por eso te decía yo te hablaba de, esto, de estos probióticos porque es importante conocerlos ¿eh? por eso te, te hablaba yo de los que tenían mejor evidencia que son cuatro o cinco, por te insisto, son Saccharomyces bulardi, lactobacilo GG, el lactobacilo reuteri, eh, bifidobacterias BB12, son como te digo, las que las que en general tienen mejor evidencia clínica. No son las únicas, pero cuando uno eh, habla en general de mejor evidencia, es porque tienen mejores estudios y tienen mejores resultados y son los que más se usan y se reconocen a nivel mundial los probióticos en muchas enfermedades no siempre son reconocidos como, como algo realmente beneficioso ¿ya? pero donde sí se ha eh, obviamente establecido que hay una relación estrecha digamos en cuanto a los resultados esos son los cuadros de diarrea en general es decir nadie duda que para las diarreas los probióticos son realmente muy útiles a veces se les cuestiona porque uno dice, a ver, ¿en cuánto me reduce la enfermedad un probiótico? Hablemos de una diarrea aguda. Si uno considera que la diarrea aguda dura más o menos entre uno hasta cinco días, con un promedio de tres, los probióticos reducen la enfermedad o el cuadro clínico en aproximadamente un día. No más que eso. ¿sí? Pero resulta que un día en estos grupos de riesgo, es decir, estos grupos que son los bebés o los adultos mayores, ese día puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Entonces, de ahí que se les reconoce como una alternativa bastante útil para el tratamiento, digamos, de estas enfermedades, considerando de que no siempre, obviamente, es el tratamiento único. Siempre son claro. tratamientos coadyuvantes, pero se los reconoce útiles, obviamente, por ese efecto. Y, y especialmente en esos grupos, obviamente, etarios. Entre, interesante conversación, doctor. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos hoy día sí. en el programa. Eh, hacer un llamado entonces a las personas que fundamental siempre, en medicina obviamente el tema de la prevención, eh, sí. tener indicado que a pesar de que la descripción de la enfermedad, la enfermedad en su concepto no es una enfermedad, mortal, sí puede llegar a hacerlo en estos grupos extremos, ¿no es cierto?, que conversamos, Exacto. niños de 5 años y adultos mayores, y, y obviamente siempre los pacientes que tienen patologías, que, que son patologías crónicas, sobre todo si esas patologías crónicas no están bien compensadas o no sí. están bien tratadas, o incluso no están diagnosticadas, porque tenemos un subdiagnóstico muchas patologías crónicas que hoy día, obviamente, eh, están, están sin tratamiento. Doctor... No, y, tenemos, y tenemos así, además tenemos la ventaja por lo menos de vivir en un país que está en vías de desarrollo, porque la verdad que la mortalidad por estas enfermedades en los países subdesarrollados también es altísima. Tremendo. Tremendo. Sí. Doctora Chile, como siempre, un agrado bueno. tener en el programa. Muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí en su hogar. Oh. Un saludo <ríe> Muchas grande. Muchas gracias a ti, Graudio. Doctor, y en su nombre, un saludo grande a todos los trabajadores de la salud del hospital Gustavo Frique Gustavo Frique, Gustavo que ahí también trabajan día y noche sobre todo en estos tiempos tan complejos para, sí. para no, y la humanidad y la verdad es que estamos tratando de hacer todo lo posible tenemos un hospital nuevo que se abrió estaba en vías de, de, de, de abrirse y se tuvo que abrir en forma urgente por todo este tema digamos del COVID así que Todavía tenemos mucha gente. Bueno, yo vengo de allá en este momento y la verdad es que estamos tratando a mucha gente todavía. Así que yo lo único que hago es un llamado a que la gente siga cuidándose, obviamente, y se quede en sus casas todavía, todo lo que sea posible. Exacto, doctor. Un abrazo grande. Un Una abrazo, Claudio. Muchas gracias a ti. ¿eh? Gracias, doctor. Chao. Chao.